Ahora vamos a comenzar la segunda parte de este video que... ¿Te faltó más esta expo, man? No, te cago, porque me hay que regalar una entrada al final del video uh, <risa> ¿Y está grabado? ¿Por qué en Chile hay veces donde hay como zonas VIP, pasarelas que son diferentes, los escenarios son diferentes, siendo que la productora es la misma? ¿Cuál es esa diferencia? Todos los países tienen un, obviamente un gobierno distinto, eso es obvio eh, como dice el meme, Chile es el mejor país de Chile Como es el meme, es cubo cuántico. <risa> bueno, el asunto es que todos los gobiernos tienen regulaciones distintas para los conciertos En Argentina, por ejemplo, la gente Argentina que está viendo este video Se podrá recordar que hace muchos años atrás murió gente porque si a alguien se le ocurrió, parece que entrar eh, elementos de fuego, o cigarro, o fue pirotecnia, no recuerdo ah, se incendió el techo del recinto ah, y no pudieron arrancar y morir y por eso las restricciones del gobierno de Argentina fueron súper estrictas ah, incluso para el concepto de Monsta X había pirotecnia y los bomberos la cancelaron apretaron el botón una vez para el inicio del show y los bomberos dijeron no, no, no, no, no más y no pudimos seguir utilizándola entonces de ahora en adelante estamos considerando que lamentablemente en Argentina dependiendo de las regularizaciones de cada recinto quizás no vamos a tener pirotecnia en alguno y quizás en otros sí, pero va a ser súper difícil Otra cosa muy importante, chiquillas, no hay que ser una productora de Chile Nosotros en Chile podemos hacer y deshacer porque nosotros en Estamos 100% a cargo del concierto que realizamos en nuestro país Pero cuando vamos a otros países Trabajamos con productores que son locales Productores que no saben manejar el K-Pop en un 100% Estamos tratando de como educar uh -huh. Poco a poco y en cada concierto De que las cosas vayan mejorando Por eso también si ustedes fueron al concierto de Mosta X Y después fueron al concierto de Super Junior Se dan cuenta que la diferencia de proceso técnica fue muy grande Y ahora en el God 7 La pasarela Es muy parecida y casi igual a los... Todos los conceptos que hemos hecho en Chile de K-Pop uh -huh. Lo que pasa es que en Chile nos arriesgamos y no teníamos la piscina muy fuerte sí. eh, uh -huh. con la pasarela de GOT7 eh, como que fue como eh, y quedó la cagada porque yo dije quiero esa pasarela y todos me dijeron no no no no y la peleé, la peleé, la peleé, la peleé hasta, la que, hasta que la pudimos tener Y referente a la zona VIP que hay en Chile eh, bueno es por el tema del Movistar, porque el Movistar da para hacer una zona VIP como con áreas verdes, con un tipo de actividades Entiendo que en Argentina con el Luna Park es un poco más complicado no porque puede. no existe no Algo no así, entonces, puede. ¿es más por eso? Sí, no se puede, la gente argentina sabe que el Luna Park Está, está, está rodeado de calles Entonces mm. es muy difícil poder eh, Realizarlo, pero estamos Viendo la posibilidad de que eh, en el Direct TV sí podamos tener, ojalá En el concepto de God 7 eh, Una zona VIP, y así que si se logra Implementar y si podemos llegar, llevarla A cabo, la vamos a anunciar muy pronto Entonces, entre anunciar Entre vender tickets, entre tener tiempo de promoción Decidimos obviamente dar el tiempo de promoción El tiempo de anuncio que requería la banda para poder ser anunciado Y sobre el camino, como lo hicimos la primera vez con el, la zona VIP de BTS sí. Que no anunciamos la zona VIP de BTS hasta como un par de semanas antes del show Exactamente, que fue un beneficio extra que tuvieron lo mismo, vamos, lo mismo estamos trabajando en el sistema de Argentina Porque lo más probable es que, que sí vamos a poder tener en el DirecTV Alguna especie de zona VIP donde la gente pueda entrar y esperar relajada Y tener sus pulseritas con números y poder hacer todo de forma muy, mucho más organizada Buscico estáis viendo este video. Chuchucalín, Kalin, la cucarachina, onda, onda, onda. Nos vamos a ir a Brasil. Y quiero hacerte una pregunta referente a Brasil. Es nuevamente, no se está viajando a Brasil. Estamos yendo al mercado nuevamente de Brasil. ¿Cómo es esa experiencia de volver a Brasil a trabajar después de un Music Bank? Por favor, cuéntanos. Principalmente mucho miedo. El mercado de Brasil es muy distinto a lo que nosotros trabajamos en, en otros países. Nuestra empresa en ese año quebró eh, por culpa del Music Bank en Brasil. Fue una, una cosa que nos puso así como una situación súper, súper, súper compleja. Entonces volver al mercado brasileño para nosotros es súper, súper arriesgado. Eh, pero yo creo que estamos en una situación distinta. Tenemos mucha más experiencia. Eh, hemos trabajado en muchos más conciertos. Creemos que el mercado brasileño está mejor preparado que antes para el K-Pop. Creemos que vamos a recibir mucho apoyo de los brasileños. E incluso eh, nuestro Twitter ha empezado a, a llenarse de gente desde Brasil. Lo cual estamos súper contentos. Eh, entendemos que nos están pidiendo muchas bandas que en algún aspecto ni siquiera hemos podido llevar a Ch todavía, pero yo sé que las quieren ver allá, yo también sé que querían a GOT7, así que esperemos que para un próximo tour eh, vamos a considerar sí o sí a GOT7, incluso en el tour anterior de Monsta X estaba considerado Brasil, pero por un tema de tiempo no alcanzábamos mm. a hacer el proceso de las visas, entonces por eso no se pudo realizar el concepto en Brasil, pero este año lo incluimos desde el principio y en este momento estamos súper contentos va a ser un desafío muy grande estamos asustados pero en algún aspecto súper emocionados creemos que estamos en un muy buen recinto para poder empezar a hacer eventos de K-Pop de nuevo hay mucha gente que nos dice que el show se va a agotar muy rápido, que el recinto es muy pequeño Por favor, téngannos paciencia, el K-Pop en Brasil va a empezar eh, Vamos a tratar de empezar a llevar más bandas y más proyectos y siempre estar considerando Brasil en el futuro Entonces, lo único que nos pida, eh, lo único que les pedimos es que por favor eh, nos apoyen harto Queremos seguir haciendo cosas allá y, y nos vamos a forzar mucho Ahora vamos a ir a una pregunta así como más como polémica porque ¿Cuáles son tus expectativas para eh, esta gira latinoamericana de eh, Godseven? Bueno, con Godseven en algún aspecto quisimos crecer En México la principal sorpresa es el recinto Es un recinto muy grande, uno de los más grandes de México eh, Se llama Palacio de los Deportes Y podría decirse que va a ser uno de los conciertos eh, más grandes del K-Pop de este año en México En Argentina eh, nos cambiamos de Luna Park ¿Por qué nos cambiamos de Luna Park? Eh, era muy difícil tomar la decisión de ir al DirecTV Es un recinto nuevo en el cual eh, nos, nos brinda muchas más posibilidades podrá ser un concierto casi perfecto de K-Pop La característica es que la pasarela que estamos implementando en Argentina es una pasarela que nunca se había hecho allá Es una pasarela mucho más extensa mm. Es mucho más grande Es muy parecida a las pasarelas con las cuales hicimos los conciertos de shiny de BTS aquí en Chile Estamos súper contentos porque en Argentina eh, la recepción del show eh, ha sido súper buena Y en Chile ya eh, nos volvimos locos la pasarela de God 7 ya es otra cosa es una pasarela que va a rodear todo el la Arena aparte de tener la Y que siempre tenemos vamos a tener una, una plataforma completamente distinta y va a ser una experiencia en la cual eh, vamos a entregar otro tipo de show hacia la gente de Chile y preparándonos hacia el futuro y se vienen algunas sorpresas porque vamos a seguir trabajando el tema del K-pop de otras maneras entonces ahí se vienen algunas cosas que está preparando el Charizard aquí Monsta X viene a Latino X va a Latinoamérica nuevamente en menos de un año increíble o sea, sí, eso nunca se había dado Quiero saber eh, cómo también se viene eso, cómo son tus expectativas Vi que también los recintos son un poco diferentes, explícanos un poco de eso por favor? Eh, Mucha gente se está diciendo, pucha, nosotros queríamos Mosta X en el Movistar Arena Y daba la casualidad de que todas las fechas del, de la segunda opción de Mosta X El Movistar Arena estaba ocupado mm. Entonces no era posible hacerlo eh, en el Movistar Arena Mucha gente eh, de, de, de, de los consejos que nos daban y ese tipo de cosas nos decían Bueno, vuelvan al Caupolicán y dijimos ¡No! No, no queremos volver al Caupolicán no. Sería un retroceso para nosotros volver al Caupolicán Si bien tenemos muchos recuerdos de las primeras cosas que hicimos ahí mm -hmm. Creemos que Monsta X no es una banda para poder llevarla al Caupolicán Y se dio la posibilidad de que ahora que se abrió el metro nuevo de la línea 6 eh, Tenemos la posibilidad de poder contar con un recinto, que, un recinto nuevo que se llama Polideportivo, es como un gimnasio que está justo al lado del Estadio Nacional es un gimnasio muy lindo, realmente es muy, muy, muy lindo en el caso de Argentina también, el Luna Park no estaba disponible entre muchas opciones, si bien Argentina no posee tantos recintos como para poder hacerlo nos, nos vamos a dirigir al Estadio de Obras la capacidad total del Estadio es la misma capacidad de lo que se vendieron en tickets de... Mmm, del show pasado, son recintos un poco más pequeños, así que la intimidad con la artista va a ser más grande. Mm, cosa que fue Y en el caso también de México, eh, también nos fuimos a otra ciudad. Eh, mucha gente estaba pidiendo eh, eh, que nos dirigiéramos a Monterrey uh -huh. así que no ya no vamos a hacer el concepto en Ciudad de México, sino que lo vamos a hacer en Monterrey y eh, en el caso de Brasil para nuestra experiencia nosotros ya habíamos visitado el espacio de las Américas y fue donde se presentó por primera vez BTS es un recinto bastante bastante cómodo para poder trabajar para nosotros, para volver, obviamente como habíamos dicho a Brasil, así que estamos súper contentos con el tour de Monsta X. Sí. es un tour que se eh, se espera en un tiempo menos de un año al realizado la Anterior y agendamos más países, eh, agendamos un país más, agendamos en eh, una ciudad nueva. Y como está ex en algún aspecto, estamos esperando hacer muchas, muchas, muchas actividades. Y también nos ofrecieron ver la posibilidad de merchandising oficial. Wow. Así que vamos a ver la posibilidad de poder trabajar. Cosas como Monsta X relacionadas a eso Bueno, y para finalizar este video Tenemos otra sorpresa y otro regalo Vamos a sortear una entrada Para ir a ver a Monster X Una entrada VIP Monster X, X, Pero a diferencia del primer concurso En este concurso todos los países Pueden participar porque el ganador Va a elegir a qué país quiere ir a verlo Si México, si a Brasil, si a Chile O si a Argentina, porque nosotros le regalamos La entrada entonces, ¿qué debe hacer? Comentar acá abajo en este video porque quiere ir a ver a Monster X. Le recomiendo que, que publiquen este video en todas sus redes sociales para que su comentario tenga más likes y así también podamos verlo más y considerarlo más. Por mi parte, nuevamente, muchas gracias por haber visto este video. Dale la gracias a Gonzalo, a mi gran amigo por haberme acompañado en esta locura. Muchas gracias por haber visto este video, suscríbase, denle un like y sigan en nuestras redes sociales que la vamos a dejar por acá. Bye bye.